saludos y revanquer en esto lo les voy a enseñar o a mostrar cómo dibujar crear nuestro propio personaje y darle vida hasta el punto de hacer lo que hable entonces vamos a crear un nuevo proyecto aquí illustrator crear entonces vamos a dibujarlo aquí en este cuadro vamos a vamos a dibujarlo aquí vamos a tomar la herramienta que vamos a desplegar aquí como el índice. ah pero antes de ello vamos a la primera capa vamos a escribir signo más y en mi caso voy a poner solo mi nombre Israel y aquí vamos a darle clic aquí para que nos cree una subcarpeta y luego clic acá para que nos cree otra entonces esta la voy a poner como nombre cabeza no es necesario poner el signo más en esta y el cuerpo. Pues aquí la cabeza, tenemos que la cabeza. Vamos a darle para que cree una subcarpeta y luego para que no cree otro. la cabeza tiene dos ojos, ¿no? Entonces, ojo derecho ojo izquierdo. Entonces vamos a crear el ojo derecho, el ojo derecho. Luego lo duplicamos para el ojo izquierdo. Entonces, estando aquí voy a ponerlo que ponerlo aquí que sea azul, ok, esto lo cierro aquí azul ok entonces para que esta board, para engrosar los bordes vamos a darle clic en ventana apariencia y esto aquí lo voy a subir a 10 una vez hecho ello ya tenemos el ojo derecho ahora vamos a crear el, eh, la niña del ojo. el derecho, sabemos que todo tiene una niña entonces vamos a, cre a crearla aquí allí entonces vamos a dar clic derecho, eh, vamos a dar control C y control V entonces para duplicar esa capa vamos a ponerlo aquí entonces vamos a dar doble clic aquí para ponerlo en blanco vamos a correr aquí y ahí tenemos la niña del ojo vamos a seleccionar y luego agrupar para que podamos mover los dos al mismo tiempo entonces vamos a ponerlo aquí ya tenemos nuestro ojo derecho y entonces a este le vamos vamos a dar doble clic aquí sin nomás vamos a poner ojo derecho entonces simplemente pongo ojo y nomás la letra de ya, ya los ojos he derecho entonces vamos a duplicar esta para no tener que hacer el mismo proceso vamos a presionar la tecla alt alt ahí seleccionamos presionamos alt y luego corremos hacia aquí aquí vamos a ponerlo aquí soltamos allí entonces ya tenemos los dos ojos pero resulta que esta capa contiene los dos ojos pero el, el ojo, el ojo tanto el ojo derecho como el ojo izquierdo. Entonces vamos a, a, a seleccionar aquí, vamos a dar Control X. Nos vamos a pasar a la al ojo izquierdo, a la capa izquierda que va a ser el ojo izquierdo. Vamos a presionar Control y V y ahí ya se copió a la a, a esta capa. Entonces vamos a poner aquí el signo más ojo izquierdo. Ponemos solo la Z pueden poner el nombre que quieran o las siglas que quieran entonces ya tenemos el ojo derecho y el ojo izquierdo entonces ahora vamos a desplegar aquí y vamos a dar doble clic aquí en la niña del ojo y vamos a poner signo más vamos a ponerle niña de niña del ojo derecho listo signo más la niña Vamos a hacer lo mismo acá doble clic sin sí, no más te pueden poner el nombre que quieran en mi caso yo a niña izquierda esta, esta es la niña izquierda no, doy clic allí entonces ya tenemos el ojo derecho con su niña y, y su niña ya creada o con el centro del ojo como le quieran llamar bueno entonces ahora vamos a crear el vamos a crear la nariz toda cabeza tiene una nariz vamos a crearla rápidamente aquí entonces aquí en cabeza vamos a, eh, a crear otra subcarpeta que es la nariz entonces vamos a tomar el rectángulo vamos a tomar esta opción vamos a crear la nariz aquí allí. ah pero control z para seleccionar decirle que no necesito esto ese borde grueso listo entonces ahora sí la, ya puedo hacerlo ahí ya está ahí está la naricita Vamos a ponerle nariz no es necesario poner sino más porque la nariz no necesitamos que se mueva entonces eh, ahora vamos a crear vamos a crear otra subcarpeta y este sería la boca vamos a crear tomar pincel aquí vamos a hacer una rayita aquí vamos a hacer la mejor control Z para revertir vamos a hacerla así entonces aquí vamos a poner boca no es necesario que pongamos signo más en la boca tampoco porque ya eh, no es necesario no necesitamos que se mueva entonces ya tenemos casi todo hecho entonces ahora nos vamos al ojo derecho y vamos a crear eh, la ceja vamos a bajar esto un poquito más allí vamos a crear la ceja le la ceja derecha vamos, vamos a pasar a crear la ceja derecha en el ojo derecho entonces vamos a hacer esto aquí y vamos a hacerla eh, color azul no verde verde no se alcanzan a si no se alcanzan a este puntico aquí vamos a presionar allí y vamos a cortar así una vez hecho ello ya vamos a subirlo acá ah, nos, vamos a darle clic a seleccionar y vamos, vamos a dar clic en ventana apariencia y vamos a quitar esta apariencia que vamos a dejar esto en cero para que no nos deje apariencia no nos deje ningún borde ahí que perfecto entonces esta eh, ceja vamos a, vamos a seleccionar y vamos a presionar alt y vamos a duplicarla aquí Allí soltamos, allí ya tenemos la derecha y la izquierda. Entonces, vamos a esta. Vamos a seleccionar más control X. Nos vamos al ojo izquierdo y vamos más control XV. Y ya la pegamos ahí. Entonces, ahora vamos a renombrarla. Esta se llama vamos a seleccionar tecla signo más ceja derecha. Pongo las pongo cejas y la letra D. Ahora vamos al ojo izquierdo poner si nomás ceja izquierda pongo la z simplemente y ya ya están ahí ahora ustedes saben que todo ojo tiene su vamos a crear una subcarpeta entonces vamos a crear una subcarpeta vamos a crear otra ahí y listo no no no creamos subcarpeta vamos a hacerlo en el mismo ojo vamos a en el mismo ojo no es necesario entonces vamos a posicionarnos en el ojo derecho vamos a crear el el vamos a crear la pestaña entonces vamos a dar clic aquí crear una pestaña aquí entonces vamos a dar doble clic y vamos a poner esto en negro aquí aceptar vamos a pasarle un pincel, una rayita por el medio, así, listo, vamos a seleccionarlo todo, vamos a clic derecho, agrupar, para que podamos moverlo todo, entonces vamos a pasarlo aquí, y luego vamos a presionar, alt, y pasamos aquí el otro ojo para duplicarlo, ahí, entonces ya tenemos eh, la cabeza ya casi hecha, Me faltaría el cuerpo pero vamos a animar la cabeza de una vez para que eh, para que vamos ya tomando forma, entonces vamos a seleccionar el ojo derecho el ojo izquierdo y vamos a presionar control X, nos vamos al ojo izquierdo y control Z, para pasar la pestaña en la base entonces vamos a darle su nombre a la pestaña esta se llamaría pestaña Derecha, ah pero nos falta el signo más. signo más Pestaña Solo hacemos en Pesta, de y ya Yo Voy a ponerle para no alargar mucho Como a pestaña Veo una pestaña Y la letra D Ok La pestaña Derechamos para la izquierda vamos a presionar la tecla no más pestaña y la seta izquierda entonces ya tenemos todo esto entonces vamos a a ponerle eh, para que en la boca no hagamos todo este proceso que hicimos aquí yo tengo ya la boca hecha todo entonces simplemente ustedes sean el, el link en la descripción de este vídeo van a descargar un archivo con el que tienen todas las bocas hechas para que no nos extendamos entonces vamos a pegar las bocas ahí ya miren aquí tanto seleccionamos edición copiar y nos pasamos aquí cuando tenemos el proyecto seleccionamos la carpeta boca la capa vamos a dar clic en edición pegar nos vamos a reducirlas aquí Vamos a subirlas aquí, vamos a ir un poquito más, y vamos a desplegar aquí y vamos a cerrar. Vamos a dejar solo una abierta en la en la capa boca para que se vea mejor presentado así. Y en el ojo, en los ojos vamos a desplegar aquí, vamos a cerrar aquí para que no se vea con el ojo cerrado. Aquí y vamos a quitar aquí y ya. Bueno, ahora vamos a guardar. Guardar como... Y ponerle como nombre Isra. Isra Joe... V. Vamos a guardar... Ok. Y ahora vamos a darle eh, movimiento a esto. Vamos a abrir eh, el programa de carácter animator entonces una vez que estemos aquí vamos a dar doble clic aquí y nos vamos a escritorio donde tengamos nuestro proyecto aquí, y vamos a darle importar cuando leemos importar vamos a dar clic aquí en escena, crear una escena aquí y miren nuestra cabeza ahí, la cabecita ya está hecha, no tiene animación por lo que por lo que, porque no la no hemos, no hemos eh, no le damos no le hemos dado la orden al programa entonces vamos a hacerlo más clic aquí en el nombre vamos a recoger estas para que no se vea así para que vamos haciendo en orden y vayan entendiendo ya que es muy fácil entonces vamos a clic en cabeza vamos a bajar esto a subir aquí miren que aquí ya nos marcó la cabeza se ve así porque no le hemos puesto el cuerpo solo estamos, vamos a animar a la cabeza primero y vamos a seleccionar aquí cabeza vamos a decirle que la cabeza es esta Ahí ya seleccionamos desplegamos aquí la boca vamos a decirle que la boca es esta aquí vamos dando vamos señalando conforme el orden que lo hayamos puesto nariz vamos a decirle que la nariz es esta que corresponde esta esta opción corresponde a la nariz aquí y los ojos vamos a, decir, vamos a decirle que el ojo derecho corresponde a este ojo derecho aquí el ojo izquierdo corresponde al ojo de acá izquierdo Ahora vamos a desplegar el ojo derecho y vamos a, a, a tomar la pestaña y vamos a decirle que la pestaña derecha es esta, es la pestaña si sí, es esta y que la ceja derecha es esta y vamos a decirle que la niña derecha, la niña derecha del ojo es esta, aquí y ya cerramos con el ojo izquierdo pestaña la pestaña es esta que la ceja es esta que la niña del ojo es esta y listo entonces ahora vamos a darle clic en escena nuevamente y él aquí tendrá que animarse entonces no he comenzado a, a, a, a moverse porque no me, no, me, no me ha imitado todavía entonces voy a activar la cámara aquí y como pueden ver ya comenzó a imitarme miro para los lados entonces eh, tiene lo, eh, si yo cierro los ojos también los cierro está mirando hacia arriba por lo que por el, el tamaño de mi ceja entonces se ve como que me mete a mirando hacia arriba. Entonces, muevo la cabeza. Si espabilo, también es espabila. Pero, como el error hay de que el, el brillo del celular me está dando muy, muy, mucho, mucho a la cara. Entonces, se queda mirando hacia abajo. Entonces, esperen al cuadro aquí. Tendría que poner la cara así, no. Bueno, entonces, aquí ya yo estoy hablando, también habla. Eh, si hicieron los ojos los cierra si miro hacia los lados más mira entonces eh, lo, el error de que me están, mira mucho hacia arriba es por lo por el tamaño de mis cejas y porque la luz es muy fuerte en mi cara y como estoy grabando de noche entonces eh, bueno eh, hasta aquí terminamos el tutorial entonces ya para el próximo tutorial les enseño a que a, a vamos a poner el cuerpo y vamos a darle nueva forma y vamos a hacer que él eh, nos imite mejor y que hable también eso ha sido todo por hoy espero que me, me hayan entendido y así se anima eh, lo hice algo rápido para que no se extienda mucho el tutorial y aún así se extendió chao este es el primero ya esperan el segundo que es más corto y más fácil esta fue la etapa más dura chao